Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal eh, de toxicidad 100% natural, eh, por desgracia natural en este, en este, en este caso que hay que, que hay que tocar. Parece que hoy es día de, de, de tener que denunciar injusticias y esta vez le toca por desgracia a la que para mí me parece una de las mejores pianistas y, y yo no, no la conozco en persona, tengo que decirlo, no, no la conozco en persona, la sigo desde hace, tampoco soy muy activo yo a la hora de, de, de interactuar, eh, por pura vergüenza, soy así, me da un poquito de cosa, de reparo, con eh, personas con persona de la talla de Lesky, porque creo que ella es eh, una gran artista y, y os invito a, desde luego a que visitéis su canal de Twitch, seguramente creo que tiene un canal de, de Instagram y por supuesto ahora también uno de YouTube, creo yo. Pero desde luego tiene un canal de Twitch en donde os vais a divertir un montón. Simplemente con el hecho de escucharla, porque ya eso es prácticamente mágico. Verla tocar también es algo que te transmite una alegría increíble, porque se nota en los ojos, en la sonrisa de la persona, cuando, cuando realmente eh, siente eh, lo que está tocando. Y siente alegría, además, al tocarlo. Por lo tanto, mmm, o sea, porque no, no, no está tocando una melodía así, es no está tocando la Marcha Full, el Moonlight, Sonata, eh, eh, ya sabéis, ¿no? De, que es prácticamente como si fuera un, un entierro, ¿no? Ella toca eh, canciones mucho más alegres eh, y divertidas. Y te transmite siempre esa... Eh, positividad que, que ella bien sabe transmitir pero por desgracia hay personas en el mundo que que no son así hay personas en el mundo que, que no son así y basta con que eh, una mirada un gesto provoque eh, según qué personas eh, un instinto de rechazo, eh, llamémoslo así por ahora, lo que también hay que tener en cuenta de que yo creo que, y además ella lo dice en su, tweet, en su Twitter, eh, deja claro de que, que está muy alegre eh, dentro de todo lo malo que era pasado que ahora lo vamos a contar eh, y que agradece por supuesto todas las eh, muestras de cariño así que desde aquí desde desde toxicane channel le mandamos un fuerte abrazo todos los suscriptores suscriptoras espero que cada vez haya más suscriptoras también eh, y vamos a ver lo que lo que dice ella vale porque mm, es mejor que lo cuente ella eh, para no tergiversar en nada y que todo el mundo sepa realmente pues, lo que ha pasado. Eh, comienza con, con un hilo, abriendo un hilo en Twitter eh, en el que dice, me sabe fatal tener que decir esto después de tantos meses preparándolo y de haber metido la ilusión en el cuerpo a la gente. No me han dejado entrar en Estados Unidos, me retuvieron en la frontera y me han mandado de vuelta. Ha sido una experiencia horrible, os hago un pequeño resumen. Y a partir de ahora, hace un pequeño resumen de todo lo que, eh, el, La odisea por la que ha tenido que pasar. Eh, es verdad que hace eh, semanas, pues, iba anunciando de que iba a ir al evento del que luego va a hacer mención entonces la gente sobre todo los que llevan mucho más tiempo siguiéndola eh, pues están muy ilusionados con, el, con verla nuevamente en, ahora pues en Estados Unidos ni más ni menos ¿no? entonces continúa, continúa y dice yo viajaba sola y llevaba toda la documentación que pedían para entrar a Estados Unidos que me imagino que será pues hasta el test COVID y todo mi viaje era Gijón a Madrid y de Madrid Londres y de Londres a Las Vegas eso es algo muy normal en, en el tema de viajar tener que hacer este tipo de, de escalas eh. pero bueno sí, es que a veces parece que no tiene sentido porque me estás llevando hasta Londres para luego llegarme a Las Vegas. podíamos ir de Madrid a Las Vegas, ¿no? Y llegaríamos antes, pero no. tiene que hacer eh, la escala en Londres, ¿no? y, de, y de Londres a Las Vegas. Vaya excursión, dice. En Madrid todo bien y en Londres también. De hecho, en Londres ya comprobaron que tuviera todo para entrar a Estados Unidos y todo estaba bien. Llegué a Las Vegas. Una vez allí tienes que pasar la, a la frontera. Te piden pasaporte, te toman las huellas y te hacen algunas preguntas, yo iba tranquila porque a priori no iba a, a, a haber ningún problema, llego al mostrador que me he tocado, que me ha tocado y empieza a comprobar toda mi información, me tomaron huellas, miraron mi pasaporte, me dieron un papel que tienes que cubrir en el avión y estaba ya a punto de pasar hasta que me pregunta ¿a dónde vas? Y yo súper feliz, voy a Nap Show a trabajar y siguió preguntando, ¿qué vas a hacer? Y yo, ¿tocar el piano? ¿Qué otra cosa iba a hacer? El señor me miró raro y me dijo, nunca va nadie a Nap Show a tocar el piano. Que es algo que, que hasta a mí me hace fruncir el ceño y dice... Además, ella. Yo me quedé mirándole en plan: ¿a qué ha venido esto? El señor me hizo alguna pregunta más sobre el trabajo y me dijo: Espera aquí que van a venir a hacerte más preguntas. Vamos, que te vamos a retener. Eh, yo ya yo estaba flipando, pero estaba tranquila porque sabía que no había hecho nada mal y pensaba que me dejarían pasar. Vino un policía muy desagradable. Y me llevó a una sala de comisaría. Me llevaron al mostrador. Me quitaron el móvil. Y lo que llevaba en la mano, vamos. Y empezó de nuevo. ¿A dónde vas? A NAP Show a trabajar. ¿Qué vas a hacer? Tocar el piano. Y aquí se vino porque el policía me respondió. ¿Y por qué te contratan a ti y no a un americano? Eso ya es puro racismo. Eh, desgraciado, como digo, que, que tiene que tocar eh, siempre en la vida, siempre tiene que tocar algún desgraciado, como este tipo, eh, que te salta con esas, y no contento, vamos a seguir con lo que dice ella, yo me quedé con una cara que no sabía ni qué decirle, me empecé a poner nerviosa y el policía siguió preguntándome todo acerca del trabajo, yo le pedí que por favor me dejara el móvil para llamar a la empresa con la que iba y se negó, ya me estaba empezando a encontrar mal. Hay que comprender que en este punto yo, yo creo que ya una persona ya está muy nerviosa y, y con, con razón. O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Me hizo contarle todo, enseñarle todos los correos, enseñarle el contrato. Le insistía, en que me dejara llamar a, le, le insistía en que me dejara llamar a alguien y no me dejaba. El policía ni siquiera me miraba la cara y me hablaba, hablaba súper frío. De una manera brusca, entendamos, ¿no? Me tuvo más de una hora ahí retenida e incomunicada. Tuvieron a, algo que... Aquí ya veo un montón de cosas que eh, a priori no pueden hacer ni siquiera en Estados Unidos. Y más con todos los papeles ya eh, en regla, porque estoy seguro de que iba con todo preparado, eh, vamos, pf, segurísimo, como para eh, además retenerla e incomunicarla durante una hora. Porque esto me parece muy grave. Eh, después de contarle y mostrarle absolutamente todo, me dijo que me con que mi documentación no era válida, mentira, todos los trabajadores que van a NAP van con los mismos documentos que yo, y que debía volver a Londres y arreglarlo con el consulado, en el consulado, ahí se empezó a venir el mundo abajo, se me empezó a venir el mundo abajo, intenté darle mogollón de alternativas y no me dieron opción, me empecé a marear, me empezó a pitar un oído, eh, le pedí por favor si podía, dejarme llamar a mi madre a lo que el policía se negó todas las veces que le pregunté eh, dónde está eh, la llamada reglamentaria todo todo persona retenida tiene derecho a una llamada en fin sigamos eh, es que eh, son cosas que se van acumulando que dices tú, es que aquí han hecho eh, un de daño. Me tomaron declaración como si estuviera detenida. Es que son Es lo que me refiero, ¿no? Y además añadieron, si no tomas declaración te vamos a tener que detener. Pero si ya me estáis reteniendo. Si ya me habéis tenido una hora incomunicada. Es que... es eh, horrible después de más de una hora me subieron al primer avión que salía a Londres de vuelta o sea que al final declaró porque le, dice me tomaron declaración y además añadieron si no tomas declaración así de meto con amenazas eh, vamos a tener que detenerte y detenerme por qué y a dónde me vais a llevar ahora eh, si ni siquiera me habéis dejado ni siquiera hacer una llamada. En fin. Eh, continúa y dice... No sé exactamente qué es lo que ha fallado, solo sé que hicieron especial hincapié en que yo le quitaba el trabajo a gente de Estados Unidos. Solo añadir que delante de mí, en aduanas, iba un inglés que dijo exactamente lo mismo que iba a NAP Show pero le dejaron pasar sin pegas. Después del disgusto más grande de mi vida, me tragué otras 10 horas de vuelo, hecha polvo, y seguramente muy pensa pensando y pensando, dando de vueltas a, lo que, a todo lo que ha vivido. Eh, en Londres me estaba esperando mis tíos, eh, dice que su tía ha viajado muchas veces a Estados Unidos, que que esto nunca había pasado, que no tiene sentido. Eh, sobre todo por la manera de proceder, que ya, como digo, no, no hay razón para retener luego aquí, luego allí. Es todo muy raro. Eh, el comportamiento de estos aduaneros, digamos. ¿no? Eh, solo deciros que no os preocupéis por mí. Ahora estoy unos días en Madrid con mi gente, desconectando. No estoy preparada para abrir directo y hablar de esto porque sigo muy afectada. Prefiero decirlo ahora por aquí para que cuando vuelva ya esté más asimilado. La verdad es que es la, la, la interesa de esta mujer es estoica, es digna de, de, de elogio. vamos. Eh, gracias de antemano por todo el apoyo. Me están cuidando súper bien estos días y estoy como en casa, siento si os he decepcionado. No, tú no has decepcionado a nadie. En todo caso, nos ha vuelto a decepcionar eh, algún individuo de nuestra malcriada sociedad. Tampoco es que todo Estados Unidos sea igual, pero siempre están esos, esos granos, esos como se dice aquí, esas eh, en todos lados cuecen habas, ¿no? Y por desgracia la ha tenido que pasar a una gran persona y eso es otra injusticia más que no debería de to tolerarse nunca. Y desde aquí le mando un fuerte abrazo. Espero que os suscribáis a su canal de Twitch porque realmente es... Eh, Precioso. Además, podréis ver ya un montón de contenido que ya está, que está disponible ahí. Ya sabéis cómo es Twitch, que incluso aunque ya no ahora mismo esté desconectada, como, como ella bien dice, pero podéis ver muchos vídeos de ella y os daréis cuenta de, de, de lo buena que es y de lo increíblemente buena que es lo que se pierde Estados Unidos por culpa de unos cuantos gañanes. ¿Y ustedes qué opináis? O lo, dejarlo en la caja de comentarios, ya sabéis, darle a la campanilla, darle me gusta, comentar, lo que queráis, y por supuesto suscribiros al canal. Así que hasta la próxima, espero que con mejores noticias, bienvenido eh, en otro programa de Toxic Game Channel. Hasta la próxima.